familiar. Estoy embarazada. El Familión, una película puertorriqueña con un elenco estelar. Martes a las 7 de la noche por WIPR y PRTV Plus.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 Gracias por ser parte de la familia de Loterías de Puerto Rico porque yo soy lotería, claro que sí. Y ahora damos comienzo a los sorteos de esta noche con el Wild Ball. Adelante. Veamos cuál es el número de Wild Ball que ya nos llegó y es el 8. Repito, el 8. Ahora pasamos a pega 2. Boleto en mano, mucha suerte. El primer número es el 4. Y el segundo número... es el 8 el número ganador de Pega 2 de esta noche es el 4-8 el 48 y continuamos con Pega 3 mucha suerte boleto hermano si lo jugaste y pendiente a este primer número que ya está aquí el 7 segundo número es el 4 y tercer número es el 9 el número ganador de Pega 3 de esta noche es el 7-4-9 el 749. Y concluimos los sorteos de esta noche con el Pega 4 favorito de muchos. Mucha suerte. Primer número es el 7. Segundo número es el 1. Tercer número es el 9. Y cuarto número es el cero. El número ganador de Pega 4 de esta noche es el 7190, el 7190. Muchísimas felicidades a todos los ganadores de la noche de hoy. No olvides visitar nuestra página oficial aquí en loteriasdepuertorrico.pr.gov. Mañana regresamos a las 2 de la tarde. Gracias por acompañarme. Que tengan todos excelente noche.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 de privilegio, está de pláceme, ...porque nos está visitando... ...uno de los artistas más extraordinarios que he conocido... ...y cuidado que yo he conocido todos los de Puerto Rico... ...y no sé por qué estaba tan esquivo... ...conocer una figura como el Sandro Figueroa... ...el Centu Figueroa... Gracias Douglas. gracias un millón por... y se me dio, tú sabes que... ...yo he sabido de él a través de un amigo en común... ...que me traía sus obras... ...de Europa, de Japón, de Estados Unidos... ...y yo decía, Saúl... ¿tú, ...tú me estás tomando el pelo y yo no tengo... ...que es de no Douglas, tiene que conocerlo... Sí. Tú eres puertorriqueño. Puertorriqueño, nací en centro médico, me crié en cantera. En cantera, ya a qué te fuiste de Puerto Rico? Bueno, como a los 17 años, 1989. ¿Y? me radiqué en el Condado del Bron cuando era el Condado de la Salsa. Antes de, de invitarte al programa, le estuve hablando con el director y estuvimos buscando tu biografía, buscando en centufigueroa.com. Es que tú has hecho unas cosas, yo vi algo del US Open, cuéntame de eso. El US Open fue un, un evento que era los 50 años del US Open. Me llaman a mí para hacer un mural en ocho canchas. Y dije que sí, porque yo siempre digo que sí. Cuando voy a las ocho canchas, diablo, una cancha es aquí, unas allá, unas allá. Cuando tú haces un dibujo y tú lo diseñas, lo haces en computadora, no es lo mismo que tú pintarlo. Ese fue el dolor de cabeza más difícil porque tienes que pintar en el piso. Tienes un montón de colores que tienes. Y tienen. tienes que pintar con una pintura que no seca rápido, que tiene como arena. Entonces, Ay. cuando fui a hablar con una conferencia de, de las personas que quieren hacer, yo, yo pinto graffiti me dijeron que no. Chacho, ¿no? tú que grafiti? ¿Vas a poner grafiti en las canchas? Y yo le dije, ustedes me llamaron a mí. Yo sé lo que yo hago, no es graffiti tradicional, que yo hacía en la calle, y you no know, más profesional. Y un señor de 87 años me dijo, ¿cómo que tú vienes a pintar graffiti en mi cancha? Yo le dije, mira, vamos a un negocio. Si a usted no le gusta, no me pague. Si le gusta, me tiene que dar 10 mil pesos por encima. Y me dijo, ¿y quién viene a mi mesa a ponerme reglas a mí? Y yo le dije, bueno, yo sé lo que yo hago. El señor me miró a la vista, me miró a los ojos y me dijo, vamos a ser hundidos. Y me acuerdo yo que pintamos y tenía una, una estrella, decía el amigo mío, porque un amigo Sergio Rodríguez me ayudó mucho, y hay que terminar, terminar esto bien, no ensuciar nada, porque si ensucia algo no me van a pagar. Eh, mira, yo sé que te pagaron y te pagaron bien, pero en adición a eso, qué poco...